Gracias por su preferencia. Continuamos con más información en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Y por supuesto vamos a saludar a través del contacto de la tecnología Zoom con la señora Teresa Morales, exministra del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo está eh, señora Teresa? Qué gusto que usted pueda conversar con nosotros unos minutos en este medio de comunicación. Buen día. Buenos días, encantada de estar con este medio Avia Yala, eh, que es un medio al que tanto admiro. Bueno, eh, señora Teresa, se ha visto de cerca el tema del juicio por el caso golpe de Estado II. La justicia boliviana ha determinado que sí efectivamente hubo una sucesión constitucional que no era legal y hoy en día pues se tiene los resultados que ya todos conocemos. ¿Cuál es la lectura que usted hace respecto a este caso que se ha desarrollado en días pasados y que se ha conocido esta sentencia? Sí, efectivamente eh, la sentencia es una sentencia correcta. Creo que se ha establecido precisamente que hay eh, una, hubo una interrupción del orden constitucional, que no se respetó la sucesión constitucional. La, la constitución mandaba que eh, en caso de renuncia del presidente y vicepresidente se procediera de la manera correcta. Eh, de, de la manera que eh, sea la presidenta o presidente del Senado y si no la presidenta o, vice, o presidente de diputados eh, y eso no se respetó eh, y se procedió de una manera expuria, inadecuada, forzando e eh, incumpliendo la Constitución y eso creo que ha quedado cristalinamente claro. Entonces, ha habido una interrupción del orden constitucional. Ya se ha sentenciado a quienes han sido autores materiales de esa violación de la Constitución, que ha sido la señora Áñez y eh, los comandantes de ambas fuerzas importantes del Estado, que son las Fuerzas Armadas, la Policía y otros. Sin embargo, creo que queda pendiente a quienes han sido autores intelectuales. Y creo que los días 10, 11 y 12 también eh, han actuado otras personas que han sido los autores intelectuales, que quedaron por fuera del caso Golpe II, porque solo se ha acusado por incumplimiento de, eh, más bien, eh, resoluciones contrarias que han sido los autores materiales, uh -huh. eh, y han quedado por fuera los autores intelectuales, que cometieron delitos sí si de conspiración y de sedición, que están más bien dentro del caso Golpe 1, o seguramente quedarán eh, en otras eh, demandas separadas, porque son otros delitos. claro Y quiénes son los autores intelectuales, como lo he señalado ayer en otros medios, eh, son quienes se han reunido el día 10, el día mismo de la renuncia de Evo Morales, eh, un rato después, casi digo rato porque creo que es me, menos de una hora después se reunieron sin la presencia de nadie del MAS y sin la presencia de ningún parlamentario se reunieron en la Universidad Católica y de esa reunión no se supo hasta meses después nadie del MAS y nadie del pueblo del país supo que el día mismo de la renuncia de Evo se reunieron el día 10 en la Universidad Católica varios personajes eh, uh, Scarpe, el monseñor Scarpellini y varios de los uh, líderes de golpistas, Waldo Albarracín, la gente de Camacho, Jerjes Coutiniano, el eh, asesor de Carlos Mesa, eh, Ricardo Paz, eh, eh, Doria Medina, etcétera, todos los que al día siguiente recién estuvieron en una reunión, sí, oficial, claro. a la que convocaron al MAS y ahí sí estuvo Adriana, eh, y estuve yo como, digamos, cuidando a mi compañera Adriana, uh, eh, eh, el día antes, el día 10, eh, llamaron a uh, más o menos seis y media de la tarde eh, a Yanine eh, eh, Áñez, que estaba en su casa en el Beni, y no lo digo yo, lo dice la propia Yanine Áñez en su primera declaración que hace en el caso Golpe 1, cuando la detienen aquí en Bolivia. Uh -huh. La detienen en el Beni, llega a La Paz y hace su declaración. Declara ella ante la fiscalía y ella dice, yo estaba en mi casa en el Beni, y me llama Ricardo Paz, y me, llama, y me pone en altavoz, y me dicen, es, estamos en una reunión aquí en la Universidad Católica en La Paz, y Ricardo Paz me dice, eh, ¿usted acepta ser presidenta de Bolivia? Y ella dice... Bueno, si es por el bien del país, acepto encantada. Y entonces le dicen, pues eh, tome el primer vuelo, véngase a La Paz. Y viniéndose a La Paz, ella llega a La Paz con sus hijos y ya la espera, ella misma dice, un uniformado que le dice, subase al helicóptero y la vamos a conducir eh, y la conducen al colegio militar, a ella en un vuelo y a los hijos en otro vuelo de helicóptero. Al colegio militar y de ahí la llevan a, al hotel donde se encontraba Camacho, de ahí la llevan a la academia de policías y de ahí la llevan al parlamento y ahí sucede todo ese movimiento hasta que ella va de un lado a otro, hasta que se autoproclama presidenta. Ahora, lo que usted menciona, señora Teresa, es algo muy importante, ¿no? Menciona a Ricardo Paz, los autores intelectuales, entre otros líderes de oposición, pero en absoluto ninguno de ellos fungía ni como servidor público ni tampoco tenía un cargo dentro de la sucesión constitucional para que le dé tuición, tuición y decidir. Y es más, quien en cualquier país llama y dice oye, te parece si quieres ser presidenta de un país? Entonces, desde ahí ya, desde esa reunión que usted observa, obviamente había gente que estaba... Preparando o por lo menos ya estaba planificando lo que tenía que llevarse a cabo. Exactamente. Y cuando ya el día después oficialmente convocan al diálogo, al más a la presidenta entonces del Senado, que acababa de renunciar por medios, pero no había renunciado por escrito, claro. eh, a Carlos Mesa, Primero el día lunes no hay una reunión muy larga porque Adriana simplemente dice para que se pacifique el país es necesario que dejen de amenazar la vida de, de Evo Morales, están queriendo matarlo allá en el Chapare lo han querido secuestrar eh, en el aeropuerto de Chimoré, las Fuerzas Armadas, etc. Entonces eh, necesitamos que, autorice, que se autorice la salida del vuelo. Ahí nada más y nada menos que un nadie, eh, Tuto Quiroga, que no era nadie, no era presidente ni de la Junta de Vecinos, no era ministro, no era diputado, eh, llama al comandante de la Fuerza Aérea, autoriza que el avión militar de México despegue del Chapare, eh, bueno, eh, luego de despegar y de viajar eh, Evo Morales, volve, vuelve Adriana al día siguiente conmigo de guardaespaldas a la reunión del día martes, y el martes, ni bien antes de sentarse Adriana, Carlos Mesa le pregunta, Adriana, ¿usted ha renunciado? Y Adriana le dice, he renunciado, sí, por medios de comunicación, y eso ha corrido por redes, sin embargo, no he entregado todavía mi renuncia por escrito, ni firmada, porque no he podido llegar ni a la Plaza Murillo. Y Carlos Mesa le pregunta y le dice, pero bueno, si se ha hecho su renuncia por medios de comunicación, esa renuncia ya es válida. Y Adriana le dice, no, no, no es válida porque eh, normativamente yo eh, tengo que renunciar por escrito y entregar firmada mi renuncia y esa renuncia recién es válida. Claro. En cuanto yo entregue mi renuncia firmada, recién esa renuncia es válida. Entonces, eh, Carlos Mesa le dice, bueno, entonces, si eh, en cuanto entregue su renuncia, eh, ¿cuál es el siguiente paso? y proceden a discutir cuál es el procedimiento, convocar, Adriana les explica que hay que convocar a sesión del Senado, que en el Senado se tiene que eh, discutir su renuncia, eh, si se aprueba su renuncia, proceder a eh, discutir la del vicepresidente del Senado y luego eh, recomponer la directiva de la Cámara, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he dicho y lo que yo digo es que... Ese martes, cuando Carlos Mesa le hace esa pregunta, es Carlos Mesa, que era el candidato segundo, uh -huh. que salió segundo en la elección, era quien tenía, estuvo en sus manos en ese momento, la posibilidad de decirle, Adriana, si usted no ha entregado su renuncia y usted la llamada por constitución para hacer su sesión constitucional, eh, entonces, ¿por qué usted no convoca a elecciones en el corto plazo eh, mire, eh, solucionaremos esta crisis, convoquenos a elecciones en el corto plazo y haremos elecciones, él, según él le habían hecho fraude, creía sí. que iba a ganar, entonces iba, debería decir, convoque usted a elecciones y saldremos de esto. Usted es la sucesora por la Constitución. ¿Y por qué? ¿Por qué él no hizo eso? Porque el día 10, día antes, dos días antes, su asesor, su brazo derecho, ya la había llamado, ya había pactado con ella, eh, después de eso, todos esos golpistas, autores intelectuales, habían armado con policías y militares, seguramente con Camacho, que les había pagado, eh, ya cómo iban a llegar, cómo iban a hacerse, a, ya habían pedido la banda presidencial, habían organizado todo el golpe. Entonces, queda claro que eh, Carlos Mesa no podía decirle, la salida constitucional, Adriana, es que usted eh, presida elecciones. No, no podía decirle, porque él ya había pactado el golpe el claro. día 10, un ratito después, un ratito después, así lo digo, un ratito después de que, eh, de que Evo Morales renunciara. Ellos ya estaban sentados en la Católica, pactando con Áñez que iba a ser presidenta cuando sabían que la Constitución no, eh, no señala que la segunda vicepresidencia del Senado sea sucesora. Y además activaron todo el procedimiento militar y policial para que ella sea. Y al día siguiente, incluso ellos, tempranito, activan el procedimiento de retiro de la banda presidencial y organizan todo para que ella eh, se autoproclame. Ella fue autora material junto con comandante de policía y fuerzas armadas, como dice la sentencia de golpe 2 pero los autores intelectuales fueron quienes se reunieron en la Universidad Católica el día 10, domingo 10 al ratito de la renuncia de Evo Morales el día lunes 11 y 12 se reunieron personas que no cometen delito alguno porque los convocó a Diana sus, a, a, la convocó simplemente la Iglesia para pacificar el país para discutir procedimientos para encontrar eh, los procedimientos constitucionales de asamblea como en todo país sucede y, eh, y discutir eso para ver cómo se va a salir de la renuncia y de la convulsión social en la que estaba sumido el país. En el día lunes y martes uh -huh. nadie comete eh, ninguna falta en reunirse, pero sí el día 10, porque el día 10 no había un solo parlamentario, ni ministro, ni, ni, ni autoridad claro. válida en el país. Y, sin embargo, todos esos, como dice el Código Penal, cometen sedición, uh -huh. que es atribuirse los derechos del pueblo y Toman una decisión que no tiene que, que decidir nadie más que quién, quién decide cuando alguien renuncia, tiene que decidir el Parlamento, la, el Congreso. Tienen que, como a, cuando cuando el propio Carlos Mesa renunció, renunció más de una vez. Sí. A él, por ejemplo, le rechazaron una vez su renuncia. Él sabe que en el Congreso se debate si, re, si alguien renuncia, le pueden rechazar su renuncia. A Evo podían haberle rechazado. A él le rechazan una vez su renuncia y él tiene que seguir gobernando. Eso bueno. le pasó a propio Carlos Mesa, pero bueno, pudiendo haber primero tendrían que haberle rechazado o aceptado su renuncia a Evo y a Álvaro, segundo, tendrían que haberle aceptado o rechazado a Adriana su renuncia, Adriana se encontraba esos, ese tiempo en la ciudad de La Paz, tanto que estuvo en la Universidad Católica el día lunes y martes, y luego recién eh, debatir cómo iban a hacer la sucesión constitucional, cómo iban a cumplir la constitución, etcétera, eh, elegir otro colega del MAS para presidente del Senado y ahí, si es que Adriana mantenía su renuncia, eh, elegir a alguien del MAS para que presida elecciones. Eso es lo que manda la Constitución. Pero como no querían a nadie del MAS, y como parece que la cuestión de cumplir la, cuestión, la Constitución es cuestión de gustos para ellos, como no les gustaba que sea nadie del MAS, bueno, pues violan la Constitución y ya. Ahí está. La, a la señora Áñez violó la Constitución y los señores, como no les gustaba cumplir, como dijo Waldo Albarracín a María Galindo, lo más cercano a la Constitución, no es cuestión de no, lo más cercano claro. a la Constitución, uh -huh. o se cumple o no se cumple, y el y el, el señor Waldo Albarracín es abogado. claro Es una barbaridad que un abogado diga lo más cercano a la Constitución, se cumple o no se cumple. Es legal Entonces, o es ilegal, ¿verdad? Exactamente. Ahora, señora Entonces, Teresa. los que estuvieron uh -huh. el día 10 y la llamaron a la señora Áñez, y le dijeron, ¿quiere usted ser presidenta? Y ella dice, no, pero yo no, eh, eh, eh, quiero decirle que no digo yo que la llamaron el día 10. Ella lo dice en su declaración firmada. Dice, ¿yo por qué? Como ella dice al, eh, hace poco nomás, dice, ¿yo por qué? Si a mí me llaman. Yo estaba en mi casita, en el Beni. Y a mí me llama el señor Ricardo Paz. Me ponen altavoz. Y uh -huh. me dice, señora Áñez, ¿quiere usted ser presidenta? ¿Usted asumiría la presidencia? Y dice ella, pues si es por el bien de mi país, yo encantada. Uh -huh. eh, y le dicen, entonces, véngase a La Paz en el próximo vuelo. Y es lo que hago, dice. Uh -huh. Y Ahora, quién entonces, era Ricardo Paz, Scarpellini, uh -huh. y además el embajador de Brasil en esa reunión. ¿Quién dice que estaba esta propia señora Áñez? Dice quiénes estaban, porque además se presentan en la mesa. Le ponen en altavoz y todos se presentan. Número uh -huh. uno y número dos, también Waldo Albarracín dice quiénes estaban en esa reunión. Imagínense quiénes eran esos los que yo digo los nadies, esos nadies la nombran, le, le, di, le proponen ser presidenta y, él, y ella acepta y se viene uh -huh. y aquí quien la, la espera, la espera, un uniformado, ella misma dice, me bajo del avión y me espera un uniformado uh -huh. y me dice, tengo órdenes de conducirla a usted y a sus hijos al colegio militar y la ponen en helicóptero y la llevan al colegio militar uh -huh. y de ahí ya la meten a, a todo, todo ya en cápsula presidencial. Uh -huh. Ahora, eh, estos protagonistas, autores intelectuales, porque ya queda claro con la sentencia eh, la participación que tuvo Yanine Áñez y que a ninguno, eh, del, por lo menos de la gente que tiene conocimiento de la normativa, eh, la sentencia simplemente ratifica algo que ya sabíamos, que hubo una ruptura constitucional. Ahora, ¿qué va a pasar con estos autores intelectuales? ¿Cuál tendría que ser el procedimiento? ¿Se va a juzgar en el caso golpe 1 o se va a generar otro caso, eh, o otro caso en la justicia ordinaria? para ellos. Eh, mire, yo no soy abogada, uh -huh. soy hija de abogado y de un gran abogado, el doctor Manuel Morales Dávila, que lamentablemente no está en estos momentos con nosotros, pero eh, supongo que eh, los abogados evaluarán si eh, vale la pena. A mí me gustaría, en lo personal que fuera, a simplemente introducir esta prueba, eh, la sentencia del golpe 2, como dijeron los abogados del, del caso golpe 1, uh -huh. como prueba en el caso golpe 2 y además este mi testimonio. Eh, que en realidad no necesita ser nuevo porque yo ya este tema lo plantea y yo lo hice como parte de mi declaración en el caso Golpe 1. Eh, en el caso Golpe 1, ¿por qué? Porque yo creo que eh, es heroica la acusación del caso Golpe 1. La exdiputada Lidia Pati es enormemente heroica y valiente. Yo reconozco ese coraje de nuestra compañera Lidia Pati. Ella desde el principio, desde, desde el 2020 a finales, inició el caso solita. Eh, yo fui la primera testigo de ese caso contra áñez y también estuve sola varios meses como única testigo. Y creo que el coraje de Lidia Patti tiene que ser eh, respaldado por todos y ojalá los abogados decidan que sea ese caso el que finalmente eh, reciba eh, pruebas y reciba respaldo. Eh, no sé si jurídicamente corresponde ese caso por el delito de sedición y conspiración, porque son dos delitos que conjugan para este, este caso de la reunión sí. del día 10. Si los abogados decidieran otra cosa, puedo, bueno, no sé, ellos saben, pero me encantaría que sea eh, el caso golpe 1, porque respaldaríamos el coraje de la ex Lidia Patti, a quien felicito y respaldo ampliamente por el coraje que ha tenido. Ahora, en, en este caso se hablaba mucho de que hubo intromisión de la justicia por parte de gente allegada o que defendían el ideal de la señora Yanine Áñez, pero eh, hubo 50 excepciones, se presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional igual eh, eh, interpelaciones, etcétera, e inclusive hubo organizaciones que estaban al pendiente de este caso, que hoy en día intentan decir que la sentencia fue planificada y que fue objetada y que ya estaba decidida por otros actores. Totalmente hay, hay elementos que prueban que hubo un respeto al debido proceso. ¿Cómo ve usted todo lo que ha ido llevando adelante este caso de golpe de Estado 2? Que me imagino que usted lo ha seguido también a detalle. A detalle, sí. Eh, es verdad... Coincido con, con quienes dicen que la justicia en muchos casos procede por presiones. Yo coincido con que procede a veces por presiones, pero sobre todo eh, jueces y fiscales en su mayoría, en muchísimo porcentaje, casi todos, proceden por presión económica. De hecho, yo siendo masista, y hace más de un año y medio que el MAS está en el gobierno, sigo con con alerta migratoria, no hay quien me defienda, no puedo venirme a ningún juez, porque a pesar, como dice la, la gente de Comunidad Ciudadana, los demás manejan la justicia, a mí que me demuestren cómo yo manejo la justicia, si a mí ni siquiera la alerta migratoria injusta, que un eh, fiscal eh, que puso Murillo eh, me ha hecho injustamente esa alerta migratoria, me han hecho un juicio injusto y sin embargo de, hasta ahora no me puedo librar ni siquiera de una alerta migratoria, eh, y me han, eh, durante el gobierno de Luis Arce, eh, una juez me ha chantajeado, me ha pedido plata para sacarme de, de todo ese lío en el que Murillo me ha metido. Uh -huh. O sea, a mí que me digan que los masistas manejamos la justicia. No, a los jueces y fiscales corruptos los maneja la plata. Me han pedido plata, más allá de que sea o no sea masista. O sea que a, lo que quiero decir en este caso es que, en este caso ha habido veedores internacionales de todo, de todas las entidades internacionales y en este caso ha habido mil y un cosas en las cuales se ha respetado el debido proceso. En este caso digo, no digo en otros casos. Por lo tanto, en este caso no puede haber esa queja, número uno. Y número dos, es pues muy conveniente para la comunidad ciudadana que eh, justo en este momento en el cual se está demostrando que ha habido autores eh, materiales e intelectuales del golpe de Estado, de la interrupción del orden constitucional, justo en este momento ellos piden, primero arreglaremos la justicia. Décadas, no el más, décadas esa justicia es corrupta, todo todo ser humano boliviano tiene entre su familia quienes han recibido chantajes de jueces y fiscales venales. Juegan con la vida de la gente. La gente llora. El que no cae resbala en la justicia y recibe chantajes. No tienen respeto por la vida, por mujeres, por niños, por bebés, por nada. Lo importante para ellos es la plata. Y de eso somos víctimas hace décadas los pobres ciudadanos bolivianos de cualquier color y de cualquier condición. Entonces, si eso es así hace décadas, ahora justo ahora quieren arreglar, porque ahora es cuando le viene una sentencia al señor Mesa y a todos los autores intelectuales, por favor. Ahora ha habido juicios, ahora tiene que haber un juicio por lesa humanidad, por genocidios y masacres. Eso es más urgente ahora. Uh -huh. Juzgar por las muertes, por masacres y genocidios y por autores intelectuales y materiales de la interrupción del orden constitucional. Y con estos casos va a haber veedores internacionales, ahí no va a haber uh -huh. ni coimas ni nada. Entonces, por favor, permitan que eso se haga con veedores. Y uh -huh. por supuesto que también coincido con ellos, hay que hacer una revolución en la justicia. Pero no es justo ahorita cuando hay que, que, cuando hay que sancionar a su jefe, señora eh, señores diputados y senadores, oh, perdón, diputados de Comunidad Ciudadana. No se escuden en eso para evitar la sanción que le toca a su jefe. Sean hidalgos y reconozcan. Aquel día, en las manos de su jefe, estuvo la posibilidad de encontrar una salida constitucional. Pero fue él el que dijo, nadie del más. ¿Qué quiere decir nadie del más? Es que no se respete la sucesión constitucional. Se debe dar justicia, obviamente, a los familiares, de las víctimas que han perdido la vida defendiendo la democracia en el año 2019. Ya para finalizar esta entrevista, por favor, señora Teresa Morales, este, ¿cómo ve usted o cuál es la lectura en torno a estas plataformas ciudadanas, el CONADE, que quieren salir a las calles y a nombre de que se respete eh, la independencia de poder, la justicia, en torno a este caso, están queriendo movilizar a ciertos sectores para poder convulsionar el país? Una sola recomendación a CONADE, una sola, una recomendación a CONADE y a todo ese grupo que sale. Esta vez, esta única vez, no pateen cholitas, no saquen estas, eh, estas eh, estos tubos que sacaban con, con cosas que disparan y matan gente. No saquen armamento hecho en casa y por favor, no pateen cholitas embarazadas, no, no pateen mujeres eh, que, que están caminando por la calle y no agredan indígenas y no les obliguen a arrodillarse a las mujeres. Esta única vez, porque esta vez si lo hacen, el gobierno y el Estado de Derecho va a tener que hacer respetar. Si van a hacer una marcha de motos, esta vez, esta vez no delinca, porque esta vez... Hay un estado de derecho, no es dictadura. Van a tener que purgar penas si delinquen. Porque esta vez, cuando salen los motoqueros en Cochabamba, van a tener que ir a dar un paseo, gritar consignas y nada más. No van a poder ir a amenazar a la gente civil que pasea por la calle y menos todavía a nuestras compañeras eh, campesinas, a nuestras compañeras de pollera, a nuestros compañeros indígenas respeten y no vayan a patear a las cholitas. Lo único que les pido. Muy bien, muchísimas gracias, señora Teresa Morales. Gracias por su tiempo y la predisposición en este contacto que hemos tenido y para nuestra audiencia de Avia y a la Televisión. Buenos días. Gracias, hasta luego, buenos días. Nosotros vamos a continuar revisando este y otros temas que también son importantes en la agenda mediática de la Avia Yala Televisión. Entonces vamos a irnos a una pausa y al volver estamos con más de esta primera edición. Aguárdenos.